¡Sí! a nuestras espaldas la majestuosa portada de la Feria de Abril de Sevilla 2019. Muy contentos porque ya se enciende el día de mañana a las 00. Mañana los sevillanos celebran el pescadito y también el alumbrado de su Feria de Abril 2019. ¡Ah! Sí, ahí. Oh, sí, oh.